Hola a todos y bienvenidos no un día más a mi canal En el día de hoy os traigo el segundo vídeo de la sección DIY de moda en un minuto En este vídeo aprenderemos a realizar la falda que veis en la introducción Que es una falda muy fácil de hacer y muy muy muy rápida pero estos DIYs los voy a hacer siempre cosiendo a máquina y aquí para mí es mucho más fácil y muy rápido pero si preferís vosotros lo podéis coser a mano o pegarlo con un pegamento para tela si es vuestra idea, empezamos lo primero que vamos a hacer es doblar la tela dejando la cara bonita dentro a continuación colocaremos una falda encima y la recortaremos dejando un margen de costura de un centímetro si no tenéis ninguna falda os voy a dejar en la cajita de información el patrón de esta Una vez cortada, coseremos las dos piezas por los dos costados más largos Una vez hecho, haremos un dobladillo por toda la parte inferior de la tela A continuación, cortaremos una goma a la medida de nuestra cintura Y la coseremos por toda la parte superior de la falda Finalmente, giraremos la goma hacia adentro y la volveremos a coser. ha si gustado el vídeo no olvidéis de darle like y suscribiros al canal para no perder ningún vídeo más. ¡Adiós!